No, la reunión es una reunión ordinaria de, de las autoridades del partido eh, con los regidores eh, nuestros en la sala capitular. Una comisión que el partido designó para eh, reunirnos con los regidores, en donde está el presidente, el secretario general, encargado de asuntos municipales, en nuestro diputado Franklin Romero. Y de eso se trata, una reunión eh, ordinaria, eh, normal, donde el partido eh, se reúne con sus regidores y pasa, hacemos un análisis de la, de la, eh, del aporte y del trabajo que ellos vienen haciendo en la, en la sala capitular.